tradicionalmente los medios han dialogado entre sí. La noticia del diario de la mañana es recuperada, analizada y ampliada por la radio y la televisión, dando lugar a más informaciones y actualizaciones. La diferencia es que hoy todos los medios conviven en la misma pantalla. La llegada de Internet y el avance de las tics modificaron la manera en que nos informamos y comunicamos. Así, el tradicional periódico impreso no tardó en adaptarse a los nuevos usos y consumos de la audiencia, sumando una versión digital para la gran red con un lenguaje propio que rompió las barreras del tiempo y del espacio. ¿Qué cambió? Te cuento. Mientras el periódico impreso informa a los lectores únicamente a través de texto escrito e imágenes fijas, el formato digital incorpora audio, video, gráficos animados, videojuegos y hasta paseos virtuales 360 grados. Se hizo multimedia. Es potencialmente interactivo a través de hipervínculos permite a la audiencia decidir su propio recorrido informativo según sus intereses o necesidades, enlazando distintos elementos dentro o fuera del sitio. Otra ventaja es la actualización inmediata de noticias y la participación de los lectores con comentarios. Pero eso no es todo, ahora te cuento lo más importante. Hoy, el 57% de la generación Z considera las redes sociales como su forma habitual de acceder a las noticias, y solo el 12% las busca en los medios masivos de comunicación. Cuando las noticias entran en las redes, se expanden, y la audiencia adquiere un rol cada vez más activo en esta historia, modificando, creando y compartiendo la información que circula en múltiples plataformas, construyendo nuevos significados, y afectando, en consecuencia, a la trama social. Los medios de comunicación conviven en la misma pantalla y comparten el protagonismo creativo con las personas. Así fue como el periódico en papel o digital se convirtió en un nodo más dentro de la narrativa transmedia de la información. El periódico se hizo transmedia.